Tanto la revisión de oficiosa que se iba a conocer hoy se aplazó para el día 8, como la audiencia preliminar también para el día 8 de este mismo mes. Para que la población entienda, ¿qué se conocía hoy? Dos audiencias, una revisión oficiosa en contra de los imputados, Hanlet y Moreno, y la audiencia preliminar, preliminar también. ¿Qué alega para que hoy fuera aplazada?